La U y la I son débiles. Ejemplo, como el watashi Tachi. Watash Tachi se escribiría y se lee watashi Tachi. Como ven, la I del Watashi, como está, eh, sigue, eh, sigue otra parte de la oración, o sea, la fla, la, digo, la de la oración. La palabra como continúa eh, con el tachi, entonces tiende a desaparecer el sonido y entonces quería what's tachi. Eso sería. Exactamente. Solo sería como el el Es porque es una vocal de eh, Otro ejemplo sería el de su, que no se dice de desu sino des. Y de ejemplos así que salgan, pues. Que me acuerde si. ¿Sí? No. Simplemente, simplemente con el uso se, se, se pueden dar. Y se pueden ver. Entonces. Eh, Mientras vamos aprendiendo más cosas, creo que van a ver ejemplos y van a escucharme eh, cuáles va a ser, o eh, cómo es que se dice. Esto, esto, esto, todo vamos en vocales fuertes, vocales débilis, eh, ah, bueno. El verbo, ¿cómo se conjuga el verbo? El verbo como es muy diferente como cómo se conjuga en español, creo que ya lo había dicho en la primera clase. En español, el verbo se conjuga dependiendo de el número o del género eh, o que del pronombre del sujeto, entonces digamos que, digamos que, digamos que, digamos que, ahí ya, está bien. Bueno, digamos que en español, pues tenemos que se, se, se, se conjuga de esa forma, por ejemplo, el verbo ser que es de los, el verbo ser, verbo ser. ¿te escucha bien? el verbo ser que es de los más irregulares eh, debo ser que es de más irregulares se conjuga de la siguiente manera yo soy tú eres y el verbo ya cambió él es ella es nosotros somos ellos son ustedes son vosotros sois vos sos entonces Dependiendo del sujeto y del número, o sea, si es plural o singular, eh, el, el verbo en español cambia. Eh, hay verbos regulares que no cambian mucho, igual que también pasa en inglés, eh, en alemán también pasa eso, en francés no me acuerdo. Eh, y no sé más idiomas. Si yo más. Eh, tof, Pasa que es, según, el, eh, según el sujeto, el verbo, el verbo cambia Ah, en latín también pasa Y esto viene por legado del latín Por eso se, que, se, que los que, que Que el verbo Que, que el verbo sea, se conjugue dependiendo del número O el género de, de, de, de la persona En japonés no hay número y género Entonces, gracias a eso El verbo se conjuga según el tiempo verbal Se conjuga en Presente o en pasado Ya y, y se conjuga si está en afirmativo, negativo o en acusativo. Afirmativo, negativo, acusativo. Y no sé cuál es el de pregunta. O acusativo es el de pregunta. Bueno, se conjuga dependiendo de cómo se quiera usar. Y en japonés no hay futuro. <risas> Exactamente. Hubo una vez futuro en japonés. Que era el, el de show. Pero... Dejó de usarse, entonces ya desapareció el futuro. Y se da a entender, es dependiendo de del tiempo que se dé. Si se dice mañana, pues ya se sabe que es pa, va, va a pasar a futuro. Dicen presente, pero si, si usted coloca mañana, ya se sabe que va, va, va a futuro. Si usted dice que es ayer, tiene que colocarlo en pasado. Si usted no coloca tiempo, se supone que es hoy. Que va a hacer eso o que, se va, o que lo está haciendo. Bueno, esto... Entonces tenemos el des... El des... des. Bueno, sí, el des. El des es la forma o sea, el verbo del, del verbo ser. Entonces, cuando usted quiere decir cualquier cosa ser, usted simplemente coloca ta-ta-ta-ta, des. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, des. Entonces, eh, sujeto más partícula gramatical, que vamos a utilizar one, eh, casi todo el tiempo, más un predicado, des. Des, des. Bueno, se eh, está cortando... Bueno, el otro, des, sí se lee des, ese es un, un, el otro ejemplo, o sea, sí se, se escribe desu, pero se lee des. Bueno, entonces como el otro ejemplo es negación, la negación del verbo des, eh, eso, depende. bueno la negación del verbo des de la negación del verbo des de se está corte, cortando la negación del verbo des de ya sí no ya sí ya ya bueno eh, la negación del verbo des de se utiliza de dos formas <risa> Bueno, eh, la primera es del Dewa Arimazen o el Ya eh, ¿Por qué Dewa y por qué el Ya arimasen? Eso viene de una explicación muy muy larga y solo la, la voy a resumir en esto. El Dewa Arimazen se utiliza para eh, se utiliza desde en forma escrita y el Yarimasen ya en forma oral. Y esa es la única explicación que hay. Pero, o sea, de forma escrita como para un trabajo o algo así, que es, es importante... Se utiliza el Dewarimacen Por lo general se utiliza es el Yaharimacen Esto en Yaharimacen Esto que más es lo que Lo que falta Yo creo que en no eso listo eh, bueno me gustaría Explicar este pitico también sí. eh, No bueno, dejémoslo así Después cuando estemos más adelante Explico el por qué el arimacén porque arimasen es tener, eh, pero eh, digo, el arimasen es tener. Eh. Yo tomo te cuidas <laughs> yeah, yeah, yeah. 2 y veintiuno, okay, okay, okay, esto, dónde íbamos? Ay, ay, mochi mochi, arimasen, ah bueno, el arimas es el verbo, el verbo el detener. Pero es el verbo tener de cosas no vivas y de árboles. Ya. La, la contrapartida del verbo... Ay, es bonito. El verbo arimas es el imás. El imás el eh, se usa de, se usa igual que el arimas, pero el y más es para cosas que se mueven. Cosas vivas que se muevan. El arimas es para cosas que... Que no estén vivas o que no se muevan. ¿Me hago entender? Por ejemplo, hay una cosa que si sí, ya estoy con la duda y el profesor tampoco quedó con la misma duda. Es una planta... Card... ¿Ahorita? ¿Bien? ¿Bien? ¿Ya? ¿Listo? Eh, sí. Eh, la... El, el arimas es tener y, y se usa para objetos y el arimas se usa para animales y personas. Eh, y el arimas se utiliza también para árboles O sea, para, para vegetales Para cosas, o sea, para cosas vivas Pero que no se mueven O para cosas, o para objetos Esto, eh, Pues ese, ese es el verbo eh, arimas Y el La forma de negar los verbos en, en nego Es quitarle Se está recortando, cierto ¿Aló? ¿Ahorita? ¿Ya? ¿Se escucha bien? Digan algo. No, no se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Te escucha bien? Mierda. ¿Se escucha bien? Sí, porque me alejo el micrófono y así es que se, se escucha. ¿Te escucha bien? ¿Te escucha bien? Bueno, esto. Voy a empezar a doler, escuchar mi respiración. Imagíneme que soy Darth Vader. <risa> esto. Esto, esto. Tenemos. Eh, bueno, para negar. Para negar, no. Para volver en pasado. Para negar una, eh, una oración. En cualquier otro verbo que no sea el verbo des. Que el des se, se niega con... De warimasen wa o del yarimasen ya Se utiliza, o sea, se coge la parte más... De, de la forma más que. Y se le quita la u Y se niega con... O sea, se quita la parte... Eh, se quita el más del más que. Se deja el más y se le coloca el masen. ¿Me hago entender? Arimasen o... Benkyoshimazen o... Esto Hanashi to eh Odori Macen, Tobi Esto... O sea, todo con... Eh, en vez de... Lo que pasa es que si me pongo es que... Éxito Esto... Más duro. Es que si escucho si lo más duro, te empieza a escuchar es, el, es mi respiración. Así se escucha bien o se escucha todavía mi respiración. Bueno, pero se escucha bien? Bueno, listo. Esto, eh, ya me perdí. Eh, los otros verbos los voy a ir agregando mientras el libro me diciendo que agregue esos verbos porque si me pongo a agregar verbos eh, se me olvidan cuáles le dije y luego que perdió y qué fue lo que les enseñé entonces mientras vamos ahí viendo ahí el libro me va diciendo qué verbos agregar ¿me hago entender? no estoy no combate <risa> tengo pegado el micrófono a la cara a la boca y eh, respiro y se escucha el, el, la respiración bueno esto esto ya sabemos como pues más o menos negar una, un verbo en más que eh, que simplemente se coloca en vez de más se cruza el más en eh, para pasado se coloca el chita entonces eh, en vez de decir digamos des o sea, dice de esta te quita la parte de más del más que en el caso el verbo des es su se agrega el chita por ejemplo basure eh, eh, va eh, karimasta va karimasta basure basure masta, masta esto odori está esto toimasta esto está esto kiri mashtam ahí o sea siempre colocar el mashá el el chita digo o sea se quita la forma el se quita el su el no se quita el su y se cambia por chita ¿Me hago entender ay mochi mochi eh, ¿Qué os no hace entender o sea Mierda. ¿Por qué? ¿Se escucha mal o.? Eh... ¿En qué sentido se escucha mal? Ah, sí, eso le pasaba a día ahorita. A ver, ¿Se escucha? ¿Ahorita? ¿Ahorita se escucha bien? <risas> eh, ¿Cuántos hay en la llamada? Que siempre me pierdo Bueno, lo que sea eh... <risas> ¿Esto, ¿Se escucha bien? ¿O todavía se escucha así entrecortado? ¿Te escucha entrecortado? Bueno, ¿Los están hablando o se salen de clase? ¿Te escucha bien o se escucha mal? ¿Se escucha bien o se escucha mal? ¿Cómo es eso? ¿Bien? bueno entonces faltaba alejar un poquito el micrófono esto para volver una una claro eh, cómo se convierte una frase o sea un verbo negativo en la forma más ya no <risa> nah, ya <risa> bueno te escucha bien? Se escucha mal. Ok, ¿O hoy asuminas ahí. No, eso es raro, bueno. Bueno, también es que tengo mil y una cosa abiertas. Cerremos todo esto. No. El correo Como 1, 2, 3, 4, 5 páginas de Cronos Otra de Genki Japan Y creo que con estos Menos Un envío de archivos Y uno de llamada ¿Se escucha bien? Oya Suminaza y Eric Kussan Bueno Eh Eh, bueno, claro con el más en, o sea, con, con, con la negación. Bueno.